IC entre IB, que sería la corriente de, de polarización. Digo, perdón, la ganancia de corriente. RO minúscula es la impedancia de salida en el, en el modelo de, de parámetros RE, RC, R3 y R4, así como les había comentado en, en, la, en, en el esquema anterior. ¿Ok? Ah, ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Pues, creo que mientras veamos ejemplos, estará más. Um, eso nada más se refería a la primera etapa, ¿no? A la el, primera... Es el circuito equivalente de la primera etapa de amplificación con el primer transistor, ¿no? Así es, con la el primer, eh, sí, la primera etapa, el primer amplificador, ¿sí? Ok, se supone que en, el, en, el, en la materia anterior... Se debió haber visto o debieron ustedes haber visto estas, estas, estas, esta configuración, ¿no? Ok, vamos a, a continuar. Si nadie más tiene alguna duda o comentario. Um, no lo vimos el semestre pasado, no más. ¿Con quién lo llevaste? Uh, con la maestra Otilia. Bueno, ya le había comentado la clase pasada. Ah, ok. Que... Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte, de hecho, es nada más que ustedes tengan una visión de cómo es un transistor con su modelo interno. O sea, acuérdense que está, está, está, se acuerdan de eh, un, un BJT que sea NPN. Sí, uh -huh. ese transistor está compuesto porque. Material N y material B, que es. Es material con impurezas, ¿no? Es Ajá. silicio, pero sí. se le meten impurezas para que tengan más, este, por así decirlo, electrones o que tengan menos electrones. Ajá, sí, entonces tiene una conjunción de material N, P al, me al medio y N a la salida, de tal manera que, dependiendo de la polarización, ensanche o cierre el canal para que pueda empezar a conducir dicho amplificador, ¿no? Por eso hay condiciones. Para una corriente de base mínima de inicio de operación. O está en corte o se va a saturación o está en el rango de operación. Según, según la, la, la, la este, ¿cómo se llama? La, la curva de, las curvas de corriente de base. Ok, uh -huh. bueno, continúo y este, y conforme vayamos avanzando cualquier duda. Y le recuerdo a Alejandro que si no lo vieron, no importa, lo, lo, lo podemos recordar. Yo lo que quiero es que en la interacción ustedes me pregunten dudas concretas y cuando no lo sepan, pues también tienen ustedes que irse un poquito a sus libros para buscar los temas relacionados y estar ustedes este, inmersos nuevamente en, en esta temática. Sale. Ok, entonces, eh, para la primera etapa, la ganancia de voltaje, ¿sí? Es RC en paralelo con RL, donde RL para la para la primera etapa sería el valor equivalente de Thevenin de R3 y R4 entre el valor de RE utilizando el modelo RE sí de tal manera que si yo no tuviera carga la ganancia de voltaje para esa configuración nada más sería RC entre RE okay o sea que es como si yo desconectara el capacitor C, C, C, C2 que está en serie con el colector y la unión de la resistencia R3 y R4 que van a la base del transistor 2. El signo menos que aparece aquí es que como yo voy a amplificar señal de la base hacia el colector, tengo un cambio de fase en la señal que aplico. Si yo saliera por emisor, estaría yo en la misma fase que la señal de entrada, pero no tendría yo amplificación. Sí, sería casi uno a uno, sería nada más como un acoplamiento de impedancias para poder pasar a otro, a otro punto del del este del circuito. Este ok, para lo cual entonces RE es un parámetro que en este caso es la resistencia dinámica que está en serie con la unión del material interno del de transistor y sale. Es la flechita que va hacia el emisor. En la flechita es como si yo le dibujara una resistencia y eso es la resistencia dinámica que presenta este modelo R. Y a su vez, integra el concepto de temperatura. ¿sí? Estos 26 milivolts salen del concepto de trabajar a 25 grados centígrados y tiene una, eh, una fórmula para poder evaluar que a temperatura ambiente son 26 milivolts y la corriente IE, es la que uno determina por el rango de amplificación que uno quiera en la configuración. ¿sí? Entonces, RE va a ser un parámetro interno del transistor que va a variar en función de la temperatura y el valor de corriente que circule a través de ese transistor. ¿okay? Eh, la impedancia de entrada entonces de la primera etapa, aunque se ve algo compleja aquí la, la ecuación, al final resulta que se...